Sanquito, Sanquito, Sanquito, Máximo Pillero Rey del Sanquito, máximo Piñeiro, Rey del Sanquito, máximo Piñeiro, Rey del Sanquito. máximo Piñeiro, Rey del sangüito, pero que Saquito, saquito, saquito ¿cómo me gusta el saquito, saquito, saquito, saquito, como me gusta el saquito, saquito, saquito, saquito, saquito. ¿Cómo me gusta el saquito, saquito, saquito, saquito, Rey del Sanquito Máximo Piñero Rey del Sanquito Máximo Piñero Rey del Sanquito. Sanquito Sanquito, Sanquito, Sanquito Cómo me gusta el Sanquito Sanquito, Sanquito, Sanquito, Sanquito. ¿Cómo, me Sanquito? Cómo me gusta el Sanquito Caminando desde delante Hasta largo de su parte Va con su fuente Llena de Sanquito